¿Qué tal amigos? Les saluda Felipe Castañeda. Estamos a través de Facebook totalmente en vivo. Estoy en Harbor Island Park, un lugar hermoso en donde hay una vista simplemente espectacular, porque tenemos la hermosa bahía, por supuesto, allá está a mis espaldas el Puente Coronado y también el centro de San Diego. Pero se imagina esto al atardecer, pues bueno, el puerto de San Diego lo está invitando a que disfrute del día más largo del año, es decir, solsticio de verano. Esto va a ser el día 21 de junio a partir de las 6 de la tarde. Lo único que tiene que usted hacer es traer su sábana y disfrutar con toda la familia porque va a haber postres totalmente gratis premios, concursos y música totalmente en vivo para que disfrute con toda la gente de San Diego de esta bella panorámica que es la puesta del sol y ya le repito a partir de las 6 de la tarde ya sabemos que bueno el sol termina bajando como eso de las 8 pero usted ya va a estar aquí listo con toda la familia para disfrutar recuerde la invitación es para este 21 de junio a partir de las 6 de la tarde en Harbor Island Park no, lo, no se lo pierda, gócelo, disfrútelo y le repito, esta panorámica bellísima con una puesta de sol hermosa, aquí el día 21 de junio, recuerde, el Puerto de San Diego le invita a disfrutar de este gran evento con toda la familia, música gratis, postres gratis y todo lo necesario para disfrutar de una bonita puesta de sol en el solsticio de verano 2018. Yo soy Felipe Castañeda y nos vemos en otro video totalmente en vivo aquí a través de Facebook. Hasta la próxima.